Gordofobia en la TV Dicen que cada hogar es un mundo y en la casa del hermanito mayor la gordofobia ya es un participante más Junto al tal alfa este que está convencido de que es un muñeco Ken Bah, si lo miramos bien se parece bastante a un muñeco Es igualito a Chucky con el perdón del muñeco maldito, viste Cuando entra una persona que tiene un peso por encima de, de, lo, de lo que se ve en televisión ¡Molestó! Y el gordo zafó porque estaba coti porque si no el gordo sale con un... Pero sabes qué? Hace un tsunami cuando sale de acá Maxi, si está ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡A mí me da! llena, inmunda! Es muy lindo chapar. No, que oh, este, no Si estás con una gorda deforme, ¿no? no si sí, con mi enamorado, No importa, sea lindo, no importa. Cuando uno está enamorado, está enamorado. Sea gordo, flaco, lo que sea. Me sí, Se mandó una cuchara de Se ve cómo la esconde. Se hace <risa> el gordo. Una cucharada de dulceles cuando vista. ustedes se comen. ¿Y pero por qué sí, no le A la obesidad se sigue viendo como que es gordo porque quiere, es gorda porque quiere, porque es vago, porque es dejado. Lo más loco es que al parecer hay una porción de gente, como en toda la galaxia, que banca inexplicablemente este tipo de conductas. Ahora entiendo por qué todavía no hemos sido invadidos por los extraterrestres. Otro, cuando le dice, estás más gordita a Coti, cuando le dijo. Lo que a mí me sorprende es el afuera. Que lo van. Evidentemente hay, una, hay un, una gran parte de la sociedad que piensa ahí, pero ahí no lo dice, pero que piensa como alto. me dijiste que estaba normal. gorda también, me dijiste que estaba gorda. Yo le dije que yo, si bien gracias a Dios no tenía un problema alimenticio, pero que no está bueno que esté no. diciendo eso. Y me di cuenta que era homofóbico, bordofóbico y era re machista. Entonces dije, ¿Sí? digo, sinceramente... La gente lo vota. No, no lo vota, claro, no, La digamos. gente la lo vota. No, sí, igual ataca. para... Bra... Te descoloca, ¿no? Te descoloca, te descoloca que la gente lo banque, ¿no? Me rompe la cabeza pensar que haya tanta gente atrás que banque. La discriminación, la soberbia, la, el, el acoso, el hostigamiento. El rechazo que, tiene, que tuvieron hacia él... Es el mismo rechazo que tiene la sociedad. Como vimos, la gordofobia, pese a no tener estrategia, sigue paseando su odio lo más campante dentro de la casa. Y al parecer, no hay miras de que la expulsen. El odio a los gordos, a los besos, sigue existiendo. Si ella es una gorda inmunda que lo único que piensa en la comida, el problema es problema de ella.